referencia atendernos, el politólogo Ignacio Lavaqui. Ignacio, Mario Nacino de Saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muy bien, gracias por atendernos. Eh, Mira Ignacio, este, recién este, bueno, lo charlábamos con, en parte después que se hizo una apertura, también este eh, algún comentario hizo el defensor de la tercera edad y re recién ya charlábamos con Claudio Saquelín, por Secretario General de Redacción de la Nación, y también eh, vicepresidente de FOPEA, del Foro de Periodistas Argentinos, y yo en la apertura había hecho um, algo que ya vengo diciendo hace semanas, Te lo vuelvo a titular para que escuchar tus reflexiones en este momento, este, hace varias semanas y meses que vengo titulando que se está al borde de un estadio de, de estado de anomia, de vacío de poder, por una parte, eh, y también que eh, da la sensación que a los dirigentes argentinos le funcionan más rápido la, la lengua o el twitter que la cabeza sin ir más lejos repasamos de nuevo hoy este eh, el intendente carlos seco vos recordarás que ocupó la legislatura en 2017 irrumpió en una sesión interrumpió la sesión dijo si a cristina fernández le hacen lo mismo que a lura vuelan todos en pedacitos otro dirigente habla que en un año y medio salen en el helicóptero, que hablan de disolución social si gana la oposición, este y recién con Claudia decíamos que realmente este el, el sentido que se dan a las palabras y me da la sensación que en estas circunstancias hay un riesgo, ¿no? que del dicho al hecho no haya mucho sino poco trecho. Te, te escuchamos Ignacio. Bueno, a mí me parece muy grave eh, desde ya este tipo de expresiones, ¿no? Eh, me parece que, por un lado, son este, una, una expresión de, de temor, de temor a un resultado electoral adverso, Ajá. y entonces eh, es una manera de tratar de generar un voto conservador, ¿no? No conservador en términos de ideología, sino el conservador de conservador de no querer cambiar el estatus quo. Entonces, eh, esto de decir que... Pasa tal cosa, vamos a salir a la calle, va a venir el helicóptero, va a haber disolución social. es una que, que no, Estas figuras no son las primeras que lo dicen, ¿no? Digo, ya hubo funcionarios gubernamentales que también dijeron, este, tuvieron palabras similares antes. este Digo, es eso. O sea, está Ahora, en pocas palabras me está diciendo que es un síntoma casi de debilidad, es decir, este, de tirar sí, la toalla. Es, es un, sí, pero, pero no, no es un síntoma de debilidad que sea inocuo, ¿no? Porque digo, eh, el kirchnerismo está muy acostumbrado a, a levantar el dedo acusador en, en, con la cuestión de los discursos de odio, digo y lo ha hecho especialmente desde, desde el fallido tentado contra Cristina Fernández de Kirchner, pero digo mi opinión personal es que tuvo bastante responsabilidad en la reintroducción de, del discurso de odio en este país. Este... La palabra gorila, que es una palabra propia del peor momento en el conflicto entre el peronismo y el antiperonismo, había quedado casi desterrada en, en los años 80 y 90 del vocabulario político y se la restableció en la década de 2000. Eh, si para muestras sobre un botón, yo recuerdo justamente una muestra que se hizo en el Palais de Glass en el año 2008-2009, donde había organizada por uno, bueno, el amigo personal del presidente y marido de de la Ministra de Desarrollo Social, este, al Bistur, donde había un juego para niños que era, pégele al gorila, ¿no? O sea, hacíamos una suerte de tiros de blancos, juegos sí. de ternés donde hay que pegarle un pato para llevarse un osito de peluche, bueno, había un pégale al gorila. Eh, el juicio popular, que, que ciertas organizaciones le hicieron a varios periodistas, ahí, enfrente al Palacio de Tribunales, claro. que se quemaron imágenes. Entonces, me parece que esto viene de hace tiempo y, y cuando uno lo ve, lo ve dentro de Quisimón, lo ve también de otras fuerzas políticas, ¿no? este eh, Me parece que es riesgoso. Entonces, cuando alguien eh, dice ese tipo de expresiones de si, la, si lo tocan a fulano, que quilombo se va a armar, eh, a, mí, a, a mí me genera preocupación porque se va instalando un discurso, una práctica verbal que tranquilamente puede pasar del dicho al hecho, pero en principio hoy, eso lo que muestra es un, es un síntoma de debilidad, es tratar de generar miedo en la población para que vote de la manera más conservadora posible. ¿O no estarán buscando de alguna forma este una, entre comillas, salida elegante, no, no nos dejan gobernar, porque la verdad no saben qué hacer con esta situación, y, al margen de las internas que tienen, ¿no? Este, Massa pidiendo una, una única candidatura, que no haya paso, este, da la sensación que están totalmente desorientados. ¿no? Bueno, es una situación muy compleja ¿no? porque hay un presidente al que le quedan este, siete meses de gobierno y que al al no ir por la reelección, se ha convertido en, en lo que los norteamericanos llaman el pato rengo, ¿no? Eh, hay un problema de liderazgo, porque no hay un liderazgo, claro, dentro del frente de todos, y, está la figura más fuerte, que es Cristina Fernández de Kisser pero del momento que este, no está saldada la cuestión si van a ir a primaria, competitiva, o van a tener candidatura de unidad, uno diría, bueno, acá claramente hay un tema de liderazgo que no está definido, y me parece que si insisten con la idea de la candidatura de unidad, va a estar más lejos de definirlo. Este, tal vez eso les, sea, les genere, o alguien especule que eso es más favorable para el resultado electoral de octubre, pero no va a resolver la cuestión del liderazgo, ¿no? Eh, y ahí hay un problema, ¿no? Que es como que va a seguir esta suerte de... de larga agonía del ciclo pisnerista. Mm. Eh, ...que bloquea la emergencia de un nuevo liderazgo dentro del peronismo... Eh, ...salvo que gane la elección, ¿no? Cosa que a mí me parece altamente improbable hoy... Este, ...dada la situación económica. Bueno, Entonces, eh, este, es, eh, es bastante problemático los meses que quedan de acá hasta La Paz... ...ya yo no diría ya hasta elección, hasta La paso ¿no? Hasta La paso así que, que, que es mucho menos tiempo. Y, eh, bueno, estamos viendo las encuestas, estamos viendo las expresiones... Este, estamos viendo algunos resultados ahora, bueno, suspendido esto que está lo de San Juan y de, de Tucumán, pero este, toda la sensación de que hay un, un tercero en discordia que se ha incorporado como una cuña y la gran pregunta ¿puede llegar a ser este, a, a, a, a aspirar a un balotaje? ¿puede ser ley un árbitro de la política argentina? Bueno la verdad que faltan, falta bastante para las PASO, ¿no? Y parte de, de lo que falta es que sepamos quiénes son los precandidatos de Juntos y quiénes son los precandidatos del Frente de Todos o si el Frente de Todos va a tener un solo precandidato para la PASO. Eso lo vamos a ver dentro de un mes y 14 días, ¿no? El 24 de junio, que es el, el, la fecha límite para inscribir candidaturas. Eh, y después va a estar la PASO, ¿no? El resultado de la PASO nos va a dar mucha información, la, la PASO no es una gran encuesta porque las elecciones generales no, no necesariamente es una réplica de las PASO, no lo fueron en 2019 y tampoco lo fueron en 2015, este, entonces eh, yo lo que diría es que falta mucho pasar eso, es cierto que si uno mira las encuestas y con toda la, la cautela con la que puede hoy tomar son de opinión pública, porque hay cualquier encuestador eh, comenta que, este, con el que uno hable, comenta que hay un alto número de no respuestas y que eso puede estar sesgando las encuestas de la gente más politizada y demás y demás, ¿no? Entonces, pero sí se ve que pareciera haber un escenario de tercios para las pasos ¿no? este bueno, ahí habrá que ver quién gana la primaria de Juntos, qué capacidad tiene de retener los, vot los votantes que participaron en la primaria de Juntos y cuál es el resultado de la, de la primaria de, de pretetos y cuál es el nivel de apoyo que obtiene mi ley en agosto, ¿no? Independientemente de si es el, el candidato individualmente más votado. Es decir, Cuán fragmentada está la elección y, y, y después de ahí eh, cuánto de voto útil hay, ¿no? Entonces, claro. yo creo que Todavía hoy, el electorado, Bien. digo, no, no me dedico a hacer encuestas, las consumo, básicamente. Uh -huh. Pero mi intuición es que, que, aunque falte apenas tres meses, este, la gente no tiene elección en la cabeza. Tiene horizonte, un horizonte temporal mucho más breve, yo diría que es casi diario o semanal, este, y que está regido por la dinámica de los precios y no por eh, el discurso de la política. ¿no? Entonces... Eh, me parece que vamos a ver eh, o habría que prestar más atención cuando estemos a 15 20 días de la de, de la primaria bien, ¿no? ya con los candidatos en la mano este aparte de mi ley no que sabemos que él no va a tener rival interno en la libertad banca este para tener más claro ese escenario puede ganar mi bueno la verdad eh, la falta de estructura el costo de tener que hacer eh, dos campañas la de la PASO porque es obligatorio hacerla aunque bien. no haya competido competencia interna y la elección presidencial, y eventualmente la tercera del y es desafiante para un candidato sin estructura. Bien. Pero no yo no diría que es algo imposible, Está bien. depende mucho de cómo salga la PASO y cómo sea el resultado de la primera vuelta. Bien. A quién sí. le toca enfrentar, por ejemplo. Ignacio, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros, ha sido muy amable como de costumbre. ¿eh? no Muchas gracias a vos. Bueno, Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba el politólogo eh, Ignacio Lavaquí con este análisis de una situación que realmente este, da mucho para mucha tela para cortar. Eh,